Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a este espacio académico, a nuestro cuarto encuentro sincrónico específicamente. Estamos en la semana número 4 de nuestro trimestre. El día de hoy vamos a desarrollar, como todos los anteriores, un tema supremamente importante e imprescindible que requerimos desarrollar dentro de la inteligencia emocional. Estamos iniciando con esta clase en vivo, el segundo corte, el primer corte ya se cerró eh, en este momento. Tanto las notas, eh, del, las notas de cada una de las actividades como la nota final del corte se encuentran en Bright Space. ¿Listo? Y también en Academusoft eh, ya se encuentran cargadas las notas, la nota final del primer corte para que por favor ingresen a Academusoft, la revisen y cualquier inquietud, igual yo mmm, apenas finalicemos la clase voy a enviarles un correo informándoles que ya cargamos como tal las actividades y solicitándoles el favor de que la, las notas, perdón, que ya cargué las notas y solicitándoles el favor de escribirme un correo si tienen alguna duda, inquietud o alguna corrección de acuerdo. Entonces, eh, bueno, ¿qué hicimos en este primer corto o en esta primera unidad? Básicamente, en un primer momento definimos a la inteligencia emocional, vimos un poco eh, todo lo relacionado con la teoría, ¿cierto? Vimos los cinco aspectos de la inteligencia emocional, ahorita vamos a hacer repaso de tres que vamos a abordar en la unidad número dos. Eh, aparte de ver qué es la inteligencia emocional, vimos algunas características, posteriormente vimos qué es una emoción, los tipos de emociones, la importancia de la expresión de las emociones, ¿cierto? Eh, y finalmente en la tercera clase vimos todo lo relacionado con, los, eh, el, vimos todo lo relacionado con la teoría del cerebro, tibuno, con los niveles de las emociones, hablamos un poco de la fijación emocional, vimos un caso exitoso, de inteligencia emocional y finalmente, eh, pues hablamos también un poco de la resiliencia, ¿no? Entonces todo esto lo desarrollamos en esta primera unidad para poder pasar a la segunda y hablar de específicamente tres elementos que vamos a desarrollar eh, en el segundo corte. ¿Cuáles son? Voy a compartirles en este momento La presentación para que los podamos visualizar. Recuerden que en nuestra primera clase en vivo yo les eh, hablé de cinco aspectos de la inteligencia emocional. Eran como cinco cuadritos de diferentes colores. Pues el objetivo es que en este segundo corte o en esta segunda unidad podamos abordar principalmente los tres primeros cuadritos que visualizamos, que básicamente son el de autoconocimiento emocional, autocontrol y automotivación. Estos tres, digamos que vamos a profundizar en ellos en este, en este corte, ¿bien? Muy importante eso. Entonces, para el desarrollo de eh, la clase del día de hoy, primero, como siempre, vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación de la clase anterior. Posteriormente vamos a hablar de autoconocimiento, vamos a definir un poquito qué es esto autoconocimiento, su importancia y demás. Y en un tercer momento, pues, les voy a explicar... Eh, en qué consiste la actividad que ya se encuentra disponible en este momento en nuestra plataforma y que vence el lunes 23 de agosto. Bien, entonces iniciamos con nuestro ejercicio de retroalimentación. Voy a, eh, digamos que es un test, voy a compartirles pantalla y la idea es que entre todos podamos resolver ese test. Bien, entonces permítanme un momento y ya les comparto. Listo, ya tenemos entonces nuestro test aquí en pantalla. Entonces, comencemos. La primera pregunta es la siguiente. Los tres cerebros, ¿cierto?, según la teoría del cerebro triuno, los tres cerebros que poseemos son el cerebro racional, el cerebro límbico y ¿cuál es el tercer eh, cerebro, o más bien estructura cerebral de la que hablamos la clase anterior?, muy bien, Geraldine. El cerebro reptiliano, ¿cierto? Que es como el más básico, el que nos incluso relaciona directamente con las necesidades básicas, rudimentarias y nos mmm, asimila un poco con los animales, ¿no? Muy bien, el reptiliano. Perfecto, Geraldine. Vamos con la siguiente pregunta. Las emociones pueden expresarse e influir en tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles que hablábamos la clase anterior? El nivel corporal, intelectual y cognitivo, el social, emocional y espiritual, el corporal, emocional y cognitivo o el biológico, emocional y corporal. Listo. La primera. Sebastián dice la C. Uh -huh. Uh -huh. Sí, por acá ya el DIN. También acaba de responder. Corporal, emocional y cognitivo. Exactamente, Nicole. Corregimos, es la C. Corporal, emocional y cognitivo. ¿no? Recordemos que hablábamos de tres niveles específicamente. En el corporal nos referíamos mmm, a, todo, a todas nuestras expresiones corporales físicas que teníamos a propósito, físicas y fisiológicas que teníamos a propósito de las emociones, lo emocional, todo lo relacionado con eh, nominar y reconocer las emociones y lo cognitivo específicamente con saber, eh, no solamente identificarlas, sino también el saber mm, conocerlas Incluso el teorizar un poco, el, el hacernos preguntas respecto a qué sabemos de esas emociones, qué conocemos respecto a eso. Bien, Muy importante los tres niveles que vimos la clase anterior. La tercera pregunta dice, de las siguientes, selecciona las características de la fijación emocional. Entonces tenemos aquí cuatro características. Recordemos un poco cuáles son las de la fijación emocional. Entonces, por aquí, Jelene dice, está presente todo el tiempo. Está presente todo el tiempo la emoción, muy bien, pero entonces, ¿cuáles son, de estas cuatro que están aquí, cuáles son características de la fijación emocional? Entonces, Diego dice, se piensa todo el tiempo en el presente. Para que, que cuando uno tiene una fijación emocional pensamos en el momento presente no, cierto todo el tiempo nos quedamos es en el pasado, en el momento en que viví las emociones, en ese momento exactamente trae el pasado al presente lo contrario, exactamente Nicole. todo el tiempo tenemos esas situaciones del pasado no las olvidamos tenemos la cabeza y todas nuestras emociones persiguen ese momento pasado. ¿no? Entonces, definitivamente no se piensa todo el tiempo en el presente. ¿Listo? Sebastián, muy bien. Una de las características de la fijación emocional es la. A. No se pueden tomar decisiones con objetividad. Recordemos que cuando hay una fijación emocional, todos lo eh, volvemos muy subjetivo, ¿no? Entonces, definitivamente. Todo lo mmm, individualizamos y todo lo adaptamos a esa emoción que me generó tanto daño y empezamos a generalizar. Y cuando generalizamos, cuando tomamos decisiones acorde a una emoción que sentí en algún momento, definitivamente no estamos siendo objetivos, ¿cierto? Muy bien la... Y la otra, muy bien Nicole, es que definitivamente genera desorientación. Entonces, por eso mismo que hablamos eh, de, de que todo el tiempo traemos el Pasada al presente, es decir, nunca olvidamos lo que sucedió, nunca dejamos de lado la emoción eh, ni transitamos por ella, definitivamente nos desorientamos completamente. Entonces, muy bien, Nicole. Y pues evidentemente, estas no son, bueno, este ya expliqué por qué, y los recuerdos son transitorios, definitivamente no son transitorios, son permanentes, están allí todo el tiempo, marcando, punzando y generando siempre la misma emoción. Entonces, las dos características de la fijación emocional que vemos aquí son estas dos que están seleccionadas. Muy bien. Y vamos con la cuarta y última pregunta. Dice, ¿por qué el caso de Natalia Ponce constituye un éxito para la inteligencia emocional? ¿Por qué ese caso es exitoso? Entonces, la primera el primer resultado dice, porque Natalia olvidó lo que le sucedió. B, porque Natalia perdonó a su agresor. C, porque Natalia retomó su vida asumiendo la situación. O D, porque Natalia ahora sonríe y antes no lo hacía. ¿Cuál es la respuesta? Porque es un caso de éxito. Uh -huh. Diego dice, la C, porque Natalia retomó su vida asumiendo la situación. Muy bien, Diego. Muy bien, Nicole. Es la C. ¿Listo? Evidentemente, la primera no es porque, pues, eh, lo que yo les mencionaba, no podemos olvidar los sucesos que nos ocurren. Y mucho más si fueron sucesos tan complejos y tuvieron un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, definitivamente, ella no olvidó lo que le sucedió. Eh, porque Natalia perdonó a su agresor, recordemos que también yo les mencionaba aquí, independientemente que se perdone o no a su agresor, eso no es un detonante o una característica principal para ser resiliente eh, y poder ser exitoso a nivel de, de la inteligencia emocional, ¿no? Eh, y el tercero, que no es correcto, porque Natalia ahora sonríe, entonces no lo hacía, pues definitivamente la, la sonrisa no es una expresión eh, clave. Eh, trascendental que de cuenta de si somos felices o no, no mucha gente sonríe pero por dentro lleva digamos que un, un poco una, una tristeza constante y demás, entonces la sonrisa no es sinónimo de estabilidad emocional listo entonces ya con esto culminamos muy bien, esas son las cuatro respuestas correctas, perfecto, ese fue el ejercicio de retroalimentación, espero que haya quedado muy muy claro todo lo que vimos la sesión anterior Perfecto. Entonces ya con esto podemos dar paso a nuestro tema del día de hoy, que como les mencionaba, iniciamos y damos una introducción al corte número 2. En este corte básicamente lo que vamos a hacer es eh, enfocarnos en estos tres aspectos, que son el autoconocimiento emocional, el autocontrol y la automotivación. ¿Listo? Estos tres elementos importantísimos y que son trascendentales en la inteligencia emocional. Los otros dos elementos que vimos en la primera sesión, que son el eh, reconocimiento de emociones ajenas y las relaciones interpersonales, los vamos a abordar ya en la unidad 3 o en el corte número 3, al final. ¿Listo? Bien, entonces recordemos un poquito eh, de manera general estos tres, y enfoquémonos entonces, en el, justo en la clase de hoy, en el autoconocimiento. Básicamente es un término que, si yo les pregunto, que es seguramente miran como, eh, pues, conocerse a sí mismo, ¿cierto? Pero, eh, a pesar de que reconocemos muy bien su definición, conocerse a sí mismo, este conocerse va mucho más allá de lo que generalmente nosotros creemos o pensamos. El conocernos no solamente es saber qué me gusta, qué me molesta, eh, cuál es mi color favorito, cuál es mi comida favorita. Claro, hace parte del autoconocimiento emocional, total, sí hace parte, pero no es lo único. Incluso es lo más básico del autoconocimiento emocional. Digamos que lo más complejo del autoconocimiento emocional es saber y reconocer la forma en la que actuamos ante diferentes situaciones. ¿Mm? Y si yo en este tanto les pregunto, díganme alguna cosa, acción o situación que nunca en la vida hayan hecho, que nunca en la vida hayan vivido, seguramente alguno me dirá: Yo nunca he hecho tal cosa, yo nunca he pasado por tal situación, nunca, ta ta ta ta, ta ¿cierto? entonces en esas situaciones que nunca han vivido, no, no saben no han experimentado, no saben cómo son exactamente pues en ese tipo de situaciones ustedes no saben cómo reaccionarían ¿Sí? uno más o menos tiene eh, una predisposición es decir un pensamiento previo sobre hecho creo que actuaría de esta o esta manera pero ninguno ha pasado por esas situaciones por lo tanto, el proceso de autoconocimiento y principalmente autoconocimiento emocional eh, ocurre durante toda la vida mientras estemos vivos y mientras tengamos conciencia. Listo. En este momento ninguno de nosotros se autoconoce emocionalmente al 100%, ninguno. Y probablemente nos estaremos conociendo y nos seguiremos conociendo de aquí hasta el día en que fallezcamos. Bien, Entonces, ¿qué es ese autoconocimiento? Tengo aquí un, una definición eh, grandiosa que me encanta de Montserrat Payá. Ella la dio en un eh, artículo que escribe en 1992, ella es una docente eh, de la Facultad de Psicología Ciencias Humanas de la Universidad de Barcelona en España. Y Montserrat crea una definición de autoconocimiento en su artículo que se llama el autoconocimiento como entonces le damos la muy rápidamente y veamos parte por parte qué es esto el autoconocimiento más allá de conocernos a nosotros mismos eh, me escucha me cómelo un ratico cuando estás diciendo el nombre del uh... artículo. Ah, ok, pero ya en este momento me escuchan bien, ¿sí? Sí. Ah, listo. Bien, Sebastián, muchas gracias. Creo que los demás... Diego y Nicole ya me escuchan bien, también. Ah, listo, perfecto, gracias. Listo, entonces, eh, mmm, bueno, les mencionaba que lo que vamos a hacer es un poco deconstruir este párrafo y empezar a identificar cada parte y a darle un significado. ¿Listo? Entonces, la primera parte de la definición nos dice, podríamos definir el autoconocimiento como el esfuerzo. En esta primera parte ya nos está diciendo que autoconocerse es esforzarse por... ¿Sí? Cuando nosotros nos hablan de esfuerzo, ¿qué implica un esfuerzo? Un esfuerzo implica disciplina, implica conocimiento, implica compromiso, implica tiempo, ¿sí? El esfuerzo implica que yo mm, necesito esmerarme por hacer algo. Entonces, démonos cuenta que el autoconocimiento no es algo tan sencillo porque es un esfuerzo por. ¿Sí? Entonces, desde, ya la, desde la primera parte, ya vamos identificando que definitivamente no es algo tan sencillo. ¿Listo? Es el esfuerzo por. ¿Por qué? Por saber lo que sentimos, dice Montserrat lo que deseamos, lo que nos impulsa a actuar y creemos necesitar. Lo que pensamos y las razones que tenemos, los valores que aceptamos y defendemos y, en definitiva, quienes somos ante nuestros propios ojos. Démonos cuenta, todo lo que necesitamos conocer de nosotros mismos. Entonces nos damos cuenta que definitivamente no solo implica el saber cuáles son mis gustos, mis elementos, lugares, comidas favoritas, sino que implica saber lo que siento, lo que deseo, qué es lo que me impulsa a actuar, cuál es mi misión aquí, eh, algo muy importante y es lo que creemos necesitar, ¿no? Porque una cosa realmente es lo que necesitamos y otra cosa es la que creemos necesitar. Traigo un ejemplo a colación aquí y es con las relaciones interpersonales, principalmente relaciones afectivas o amorosas. Cuando uno empieza una relación afectiva, bien sea de amistad o de noviazgo, matrimonio, lo que sea... Hay un momento de la vida en que las personas creen necesitar del otro. Y si bien nosotros somos seres gregarios o sociales por naturaleza, es decir, nacemos en medio de una sociedad, en medio de personas, nos desarrollamos, crecemos y finalmente morimos toda nuestra vida es alrededor de otras personas, eh, se habla de necesidad en términos de convivir o estar en medio de otras personas, pero no podemos hablar de necesidad de una persona o unas personas en específico, y eso es algo súper importante, nosotros necesitamos del otro, en como les digo en términos sociales, porque necesito del ser humano, eh, porque incluso lo que estoy estudiando es para aportar a la sociedad, aportar a los seres humanos, pero no necesito de una persona en específico para vivir. ¿Mm? Si ustedes en este momento piensan en la persona que más quieren eh, y que de pronto ni siquiera conciben el momento en que esta persona vaya a fallecer y demás, porque les impacta bastante, tengan presente que evidentemente... Eh, es impactante emocionalmente, según también lo que hemos visto, va a doler bastante, vamos a necesitar mucha resiliencia, pero no necesitamos de esta persona, ¿de acuerdo? Bien sea papá, mamá, hijos, pareja, amigos, no necesitamos de esa persona en específico para continuar nuestra vida. Y eso hace parte de la inteligencia emocional y si sí nos damos cuenta también del autoconocimiento. El saber que a pesar de que yo creo necesitar de esa persona en específico, si ya no está, mi vida continúa. ¿sí? Mi vida no inicia ni para con el inicio y el fin de esa persona. ¿okay? Eso es bien importante y démonos cuenta que hace parte del autoconocimiento. Eh, ¿Qué otra cosa? Súper importante y es... Bueno, lo que pensamos, las razones que tenemos, los valores que aceptamos y defendemos. Recordemos eh, toda la parte o componente ético-moral, ¿sí? Y recordemos que hay valores o hay características eh, que se establecen en la sociedad y que puede que yo no las cumpla. O hay otras específicas que se establecen en mi comunidad o en mi familia y puede que yo tampoco las cumpla. Y entonces ahí es cuando yo me pongo a pensar, o cada uno debería ponerse a pensar, ¿qué es lo ético-moral en mi vida? Les pongo un ejemplo, la mentira. ¿Sí? Hay personas eh, que definitivamente no justifican ningún tipo de mentira que dicen que definitivamente la mentira no, no cabe, no aplica, no, no es un acto de respeto hacia el otro, como hay personas que justifican unas mentiras sí y otras mentiras no, como hay de personas que todo el tiempo viven en esta, bueno, incluso los mitómanos, eh, viven en una eh, vida construida a través de mentiras. ¿sí? Y esto... Eh, depende de lo ético-moral, de lo volitivo de las personas. Este es nuestro componente, cada uno identificará yo definitivamente rechazo la mentira en todo sentido o yo apruebo la mentira cuando es una mentira piadosa, pequeñita, pero cuando es algo muy delicado, ¿no? O definitivamente todo el tiempo digo mentiras a todo el mundo y realmente no me afecta, no tiene ningún tipo de repercusión en mí. Esto también entra en... ...en el concepto de autoconocimiento. El saber efectivamente cuáles son esos valores que aceptamos, que defendemos. Y la manera en que la sociedad las ve... ...y la forma en que de pronto yo lo identifico diferente a la sociedad... ...o diferente a la comunidad en la que vivo. Recordemos que también hay otro tipo de comunidades. Hablo de las comunidades indígenas. Las minorías étnicas que a veces tienen eh, costumbres muy diferentes a las nuestras... Sí, y puede que alguno de ustedes pertenezca a una de estas y diga, yo acepto tal cosa o yo no acepto tal otra. Eh, voy a poner otro ejemplo y son las relaciones de pareja. Entonces alguien definitivamente está completamente arraigado con la idea de una relación monogámica, pero hay personas que definitivamente no tienen ningún problema con tener dos, tres o más parejas. Entonces démonos cuenta que eso hace parte de todo este componente eh, relacionado con los valores, con lo ético-moral. Eh, que es importante que tengamos en cuenta, porque como muy bien dice Montserrat Payá, es, el autoconocimiento es, en definitiva, quienes somos ante nuestros propios ojos. ¿Listo? ¿Cómo se ven ustedes a, a ustedes mismos? ¿Bien? Listo. Asimismo, este esfuerzo o tarea para el conocimiento de sí tiene un carácter diacrónico. Entonces, cuando Payá habla de lo diacrónico, Vayámonos con las palabras que conocemos. Lo sincrónico es esto que estamos haciendo en este momento al tiempo, en el mismo momento. Lo asincrónico es lo que es, ocurre en momentos o tiempos diferentes. Y lo diacrónico es aquello transversal, es decir, aquello que ocurre durante el tiempo, con la evolución del tiempo. Entonces, esto que Paya está diciendo, básicamente también... Eh, me permite argumentar lo que les dije con anterioridad y es que el autoconocimiento no es de ya para allá, ¿sí? O no es que yo llegué a los 40, ya a, mí, a los 40 tengo autoconocimiento, eh, pero a los 20, no, no, es un proceso para toda la vida, es diacrónico, ¿listo? A través de nuestra evoluciona a través de nuestra vida, siempre va a estar el autoconocimiento, es decir, va a llegar el último día de nuestra vida y todos seguimos en ese proceso de autoconocimiento. ¿Listo? Mm, ¿Por qué? Porque no todos vamos a vivir todas las experiencias del mundo, no vamos a conocer, eh, por ejemplo, todos los países, no vamos a realizar todas las actividades que nos dan miedo, no vamos a, nos van a faltar muchas experiencias. Y en eso, que nos va a faltar? Es eso lo que desconocemos, no sabemos cómo vamos a actuar en esos momentos. Por eso es que definitivamente el autoconocimiento continúa toda nuestra vida. Incorpora las dimensiones proyectiva, futuro, y biográfica, pasada. Por eso es diacrónico, ¿no? Vamos de un pasado, porque evidentemente en mi proceso de autoconocimiento requiero tener presente primero... Mis experiencias y mis vivencias pasadas, mis conocimientos previos, mi presente, lo que estoy sintiendo ahora, que probablemente es diferente a mi pasado, probablemente, y lo que quiero en un futuro. Entonces, también está aquí relacionado todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces, esta definición es la más completa de autoconocimiento que hasta el momento haya leído y me parece muy pertinente para traer la colación. Bien. ¿Listo sobre esto? ¿Alguna aporta? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien decía? No, yo me, yo me autoconocía completamente. Pero desde este momento ya creo que no mucho. <risas> Listo, digo gracias. Bien. Listo. Entonces, dentro del autoconocimiento debemos tener en cuenta tres elementos bien importantes. La propia identidad, la autoestima y la autoconstrucción. ¿Sí? esos tres son trascendentales. ¿Por qué? Primero, en, dentro de la propia identidad, como ven allí, esto se caracteriza por ese conjunto de... Mmm, elementos o rasgos distintivos de una persona. Y cuando hablo de rasgos distintivos no solamente hablo de que yo soy la única persona que tiene las cejas así, o la nariz así, o... No. Rasgos distintivos específicamente de nuestra personalidad. ¿Listo? Nuestra personalidad reúne muchos elementos que son genéticos, como el... Eh, carácter que son adquiridos como, que, perdón, como el temperamento, que son adquiridos como el carácter, que son construidos de forma social, que son desarrollados desde que somos muy pequeñitos. Entonces digamos que la propia identidad básicamente es como esa huella eh, que identifica a cada uno y que lo hace tan diferente del resto. Sí, puede que yo conozca a alguien muy parecido a mí en muchas cosas, pero definitivamente nunca vamos a ser los mismos. Nuestra personalidad no va a ser exactamente igual, porque tenemos un pasado diferente, tenemos experiencias diferentes, tenemos mmm, un desarrollo psicológico, emocional, físico diferente. Entonces, así dos personas sean gemelas y tengan una personalidad muy parecida, nunca va a ser exactamente igual. Y eso es la propia identidad, ¿listo? La huella digital de cada uno. La propia identidad es lo que permite que Diego sea diferente a Ingrid, que Ingrid sea diferente a Geraldine, Geraldine a Nicole, Nicole de Sebastián. Cada uno es completamente diferente al otro. Bien, ahora, esa es la propia identidad. La autoestima viene siendo esa eh, autoatribución de cualidades o defectos. De Básicamente es esa definición que Luz Andrea tiene de Luz Andrea, ¿sí? Como decía para allá es como me veo ante mis propios ojos y la autoestima vendría siendo como me describo cuando me veo, cómo me describo yo a mí mismo. Hay algo en lo que cae mucho. Pues, Digamos que cuando hablamos en términos generales o del sentido común, la gente cree que la autoestima es quererse y amarse. Y si lo vemos en ese sentido, digamos que ahí entra un componente importante, porque si yo tengo un buen concepto de mí mismo, pues probablemente me quiera, me ame y demás. Pero la autoestima no es quererse y amarse. La autoestima es tener un concepto de mí mismo, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decir, eh, no, lo que pasa es que Luz Andrea no tiene autoestima. Nosotros no podemos decir eso, porque todas las personas, desde que estemos vivas y desde que seamos conscientes, tenemos autoestima, es decir, tenemos un concepto de nosotros mismos. Si somos conscientes, pues somos seres pensantes. Y si somos seres pensantes, pues con Toda la seguridad del caso, les digo, pensamos algo de, de nosotros mismos. Cada uno tiene un concepto de sí mismo, ¿sí? Entonces, todos tenemos autoestima. Lo que pasa es que habrá personas que de pronto tienen una autoestima negativa u otros una autoestima positiva. Es decir, si tengo una autoestima Negativas porque eh, tengo una percepción propia muy mala. Creo que soy una persona perezosa, creo que soy una persona descuidada todo el tiempo. Eh, me lanzo a mí mismo juicios de valor bastante negativos, bastante ofensivos, bastante hostiles. Ustedes dirán, como eso es posible? Sí, a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Incluso a veces tratamos mejor a los demás que a nosotros mismos. Entonces, de ahí también surge un poquito preguntarnos cuál es la valoración y, y, y percepción propia, ¿no? Si todo el tiempo dices, ay, es que yo soy muy po, es que yo soy súper despistada, es que soy desorganizada, es que soy, soy, soy, y todo es negativo, pues evidentemente probablemente tenemos una autoestima negativa. Y una autoestima positiva es cuando pues eh, encontramos errores, que es normal, pero eh, a pesar de esos errores sabemos que podemos, que eh, tenemos cualidades, que somos personas aptas para el desarrollo de una actividad específica, que somos capaces y demás. ¿Listo? Entonces todos, absolutamente todos, desde que seamos, estemos vivos y seamos conscientes, seres pensantes, tenemos autoestima. Nunca se les ocurra si la han dicho antes, volver a decir, es que esa persona no tiene autoestima. Todos la tenemos, ¿listo? Y el tercer punto es la autoconstrucción. Básicamente la autoconstrucción ya es ese proceso mediante el cual, de manera muy consciente, yo trato de identificar esas características de la propia identidad y de la autoestima que veo que no me están aportando mucho ni a mi emocionalidad, ni a mi bienestar, ni a mi salud física o mental. Entonces, cuando yo identifico esto, básicamente lo que debo hacer es generar cambios, ¿sí? Y cuando genero cambios, pues siempre también de esto se desprenden aprendizajes, ¿bien? Entonces, la autoconstrucción es ese proceso en el cual... También deberíamos estar permanentemente, y digo deberíamos porque a veces hay personas que no, que asumen o creen que son seres perfectos. Como mi vida es perfecta, yo soy perfecta, y si ustedes se ponen a pensar, realmente, todos tenemos defectos. Y uno de nuestros, um, uno de los ejercicios más difíciles es, piense cada uno, mínimo, en 10 defectos que tenga. Probablemente si ustedes se ponen a pensar en este momento en 10 defectos, en este momento van a pensar en 3, 4, por mucho 5. Y los otros 5 entonces van a decir, no, definitivamente no, no tengo más defectos, o en este momento no me acuerdo, pero si yo les pregunto, digan 10 cualidades, ¡puf! sacan 20. Entonces ese es el mayor defecto reto también del ser humano el proceso de autoconstrucción identificar cuáles son esos defectos que se tienen que probablemente son muchos pero que a veces no vemos y que en ese caso pues necesitamos generar modificaciones incluso podemos generar modificaciones gracias a los demás pregúntele a los demás venga qué debo cambiar sí porque a veces uno mismo no ve esos errores y a veces los demás lo ven, pero prefieren evitar comentar esos errores o prefieren no decirte nada por no tener problemas contigo o por la cuestión de que no me gusta que nadie se meta en mi vida. Pero si ustedes tienen toda la intención de generar un proceso de autoconstrucción, pregúntenle al otro, ¿sí? Va a ser bastante útil conversar con el otro eh, y escuchar que dicen, Uy, es que usted a veces es eh, irritable por tal y tal cosa o usted a veces eh, eh, hace tal cosa que molesta a la gente y uno a veces no se da cuenta y nadie lo hace caer en cuenta de eso. Entonces, muy importante para el proceso de autoconstrucción tener en cuenta también a los demás. ¿Listo? Bien. Entonces, a propósito de todo esto que les he dicho, traigo una pregunta. ¿Listo? Y la pregunta básicamente es si su vida dependiera de su autoconocimiento ¿Se salvarían? ¿Qué dice? Sí, no. Quedamos allí colgando, pero no sabemos. <risa> Diego dice 50-50. Ok. Los demás... Tratemos de hacer un balance, y un balance más relacionado con el sí o el no. ¿Listo? Entonces, Diego, para ti y para los demás, en ese balance, sí, ok, 50-50, más o menos, pero tratemos de pensar en un sí o un no. ¿Listo? Geraldine dice que sí, Nicole dice que sí. Diego, si muchas veces creemos conocernos, realmente siempre descubrimos cosas de nosotros a diario. Exactamente, Diego, muy bien. Eso es lo que ajá, he tratado de decir todo este tiempo y me parece excelente que saques esa conclusión porque es completamente cierta. A diario seguimos conociéndonos. Es súper complicado eh, tratar de en este momento decir me conozco 100% o no me conozco, pero sí podríamos generar un un balance, ¿no? un pequeño balance Sebastián dice que sí, muy bien Diego, pero nosotros mismos nos juzgamos más de lo que los demás nos juzgan lo que yo les decía, a veces nos damos tan duro, pero tan duro y somos tan exigentes con nosotros mismos que vemos más nuestros defectos que nuestras cualidades, excelente muy bien, listo, entonces la mayoría diría que sí pero pues conociendo creo que sí me salvaría, listo <ríe> muy bien entonces, después de esto, vamos a responder unas preguntas. Yo que les sugiero, estas preguntas deben responderlas para el trabajo que está en este momento eh, publicado en Bright the Space. Es decir, que les sugiero que vayan... Voy a hacerles cada una de las preguntas y ustedes vayan, tengan a mano una hoja con un esfero o tengan a mano un Word y vayan escribiendo. Porque la idea es que saquen un poquito de ideas para entregar también en el trabajo. ¿Listo? Que vayan en este momento adelantando el trabajo, aprovechando pues el, el espacio que les doy. ¿Listo? ¿Cuáles son esas preguntas que vamos a responder? Entonces, voy a leerles cada una. Voy a profundizar de pronto un poquito si es que no entendimos muy bien la pregunta. Ustedes van respondiendo hacia sí mismos. Es un ejercicio muy, muy individual, muy personal. Y lo que les digo, la idea es que esto pues, ya vayan teniéndolo en cuenta para aportar al trabajo que en este momento ya está publicado. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera pregunta. Voy a darles ahí también un tiempito para que lo piensen, más o menos de, de un minuto por cada una. La primera dice, ¿Haces realmente lo que te gusta o te conformas con lo que haces? La pregunta está muy relacionada con el hecho de, en este momento, el trabajo que tienen. ¿Lo tienen porque les apasiona y les gusta lo, en lo que trabajan, lo que realizan a diario durante ocho o más horas? ¿O simplemente lo hacen porque necesitan dinero, porque necesitan un recurso y, y tienen que mantener económicamente un hogar? Si de pronto no trabajan, entonces están estudiando realmente lo que les gusta, lo que les apasiona, o simplemente están estudiando para eh, complacer a alguien más, a sus padres, a sus familiares, simplemente por el hecho de mostrar a alguien, tiene una motivación extrínseca, pero realmente no les apasiona lo que están estudiando. O de pronto simplemente necesitan ascender en el trabajo y quieren acabar esto rapidísimo para que les, los puedan ascender y ganar mucho más dinero, pero no les apasiona. Entonces, esa primera pregunta les dejo un minutito para que la vayan pensando. Lo que les digo, aprovechen este tiempo para ir por lo menos poniendo ideas que pueden de una vez eh, ir aplicando en su trabajo. ¿Listo? Les voy a dar unos segunditos para que piensen esta primera Listo, vamos con la segunda pregunta. La segunda es, ¿qué tipos de inteligencias tienes? Cuando genero esa pregunta, parto de la premisa de que todos somos inteligentes. ¿sí? Por el hecho de ser seres pensantes y conscientes, somos ya inteligentes. Es una premisa que también eh, crea Howard Gardner, un psicólogo estadounidense y acuña con el término de inteligencias múltiples. No sé si ya lo eh, hayamos escuchado con anterioridad este término. Entonces, frente a esta segunda pregunta, los invito a todos a que revisen cuáles son las, o, los ocho tipos de inteligencias múltiples que propone Howard Gardner Les voy a poner el nombre del autor aquí en el chat. ¿Listo? ¿Cuáles son los ocho tipos de inteligencia según Garner? Y cuando revisemos los ocho tipos de inteligencias que él propone, veamos con cuál, con cuál o con cuáles contamos cada uno de nosotros. ¿Listo? Esa es la invitación. Lo podemos googlear, lo podemos buscar en un libro de Garner, en la biblioteca de la U virtual y vamos a encontrar los ocho tipos de inteligencia. Dentro de esas está... Les menciono algunas que recuerde, la inteligencia lógica-matemática, la inteligencia lingüística-verbal, la inteligencia corporal-sinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, y me faltó una, que en este momento no recuerdo. Muchas gracias, Sebastián. Y la visual espacial. Muchas gracias. Entonces, leamos un poquito en qué consiste cada una. Eh, incluso, eh, si definitivamente leemos, porque eso, algunos, yo creo que no a todos, pero a algunos les puede pasar y decir, no, no cuento con ningún tipo de inteligencia, no soy bueno en nada. Ojo, todos, todos somos buenos para, para algo. Y esto es lo que nos dice Garner precisamente con esta teoría. Eh, como ayuda, si sí, definitivamente dicen no me identifico con ningún tipo de inteligencia, como ayuda para ello les voy a enviar también por el chat un link, eh, en el cual pueden, es un link con un test como tal de inteligencias múltiples, eh, no es un diagnóstico, recordemos que una página no puede ser un diagnóstico, solo lo puede hacer un profesional, pero sí es una orientación que les va a servir, se las va a enviar por el chat, que les va a servir para identificar de pronto con qué tipo de inteligencias se caracterizan o se, se relacionan. ¿Listo? Muy bien. En eso consiste la segunda pregunta. La tercera pregunta. Justo algo que les venía diciendo hace poco. Podrían pensar en 10 cualidades que posee. No es lo mismo, bajar un minutito para que vayan pensando e identifiquen y puedan escribir incluso 10 cualidades que posean. Listo. Obviamente si en este minuto no alcanzan a responder, no hay problema, ¿no? Posteriormente continúan el ejercicio, pero la idea es darles tiempito de clase para ello. Y la siguiente pregunta, ahora podrían pensar en 10 defectos. Revisemos si ocurre lo que les menciono, se les va a dificultar un poquito más. Listo, cuéntenme, ¿se dificultó más sacar en un minuto la lista de los 10 defectos y se les facilitó más las cualidades? <risa> sí, definitivamente, es cierto, Diego. Muy bien, ¿y los demás? Probablemente, esto es lo que siempre sucede, ¿no? Cuando nos piden cualidades, siempre. Mmm, soy responsable, organizada, comprometida, perfecto. Y cuando, defectos, uno, dos. Y justo como estamos, les estaba dando exactamente un minuto. Probablemente en el minuto anterior hayan alcanzado a escribir las 10 o 9 o 8. Y en defectos escribieron por ahí 3, 4. Y el índice sí también. Ok. Listo. Vamos con la quinta pregunta. Entonces, hasta el momento, ¿qué quiero que respondan? En la tercera y la cuarta, eh, evidentemente, pues es una lista. Diez cualidades, 10 efectos. Pero en la primera, en la segunda y en todas las que vienen, la idea no es responder de manera literal en el trabajo que van a entregar, ¿no? Ahorita es más o menos para que vayan pensando, para que también escuchando lo que, la, la orientación de cada pregunta puedan profundizar un poquito más. Pero no quiero respuestas literales. Quiero respuestas eh, reflexivas, argumentativas, eh, que eso no implica que sean respuestas largas, ¿no? Una respuesta reflexiva, argumentativa, no tiene que ser una página entera, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera pregunta, ¿haces realmente lo que te gusta o te conformas con lo que haces? La idea no es que me respondan, eh, ¿hago realmente lo que me gusta? Punto. Eso no me dice nada, sino hago realmente lo que me gusta porque estoy estudiando algo que me apasiona y trabajo en eh, una actividad que hace mucho so soñé desarrollar. Punto. Es diferente. ¿Listo? Es una argumentación, es corta, pero es argumentación. Un ejemplo en el segundo punto, ¿qué tipos de inteligencias tienes? Entonces resulta que ustedes dijeron, eh, yo me identifico con la inteligencia musical y con la inteligencia interpersonal, punto. La idea es, me identifico con la musical porque me gusta tal y tal cosa, y la interpersonal porque tengo habilidades sociales para... Ta, ta, ta. Una respuesta muy corta, pero argumentada, ¿se dan cuenta?, eso busco en el trabajo y de una vez pues hago énfasis en ello. Cero respuestas literales a las respuestas literales definitivamente pues no. No me sirve nada que por ejemplo en la siguiente pregunta, la quinta, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Que alguien responda a mi pelo o mi seguridad, eh, mi honestidad, punto, ¿no? Pero ¿por qué es lo que más te gusta? ¿Por qué más que lo otro que te gusta de ti? ¿Entienden? Mucha argumentación. Entonces vamos nuevamente con un minutito para pensar esta quinta. Y es, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Si lo que más les gusta de ustedes es algo físico por encima de algo personal, emocional, es decisión de ustedes. ¿Listo? Y es importante argumentar. Ahora, si algo de su personalidad, de su emocionalidad, pues les gusta mucho, mucho más, Igual, ¿por qué? Porque les gusta más que, que lo otro que les gusta de ustedes mismos. Tengo unos segunditos para esa respuesta. Diego, yo sí sé que me gusta a mí, pero es una cualidad, pero a la vez es un defecto. Listo, Diego. Depende, ¿no? Generalmente, <ríe> ya el dice también se me dificulta esa pregunta. Generalmente, eh, cuando algo nos gusta, es lo que más, más, más nos gusta de nosotros, es porque evidenciamos que nos ha brindado bienestar. Eh, estabilidad emocional, sí, nos ha brindado más cosas positivas que negativas. Probablemente eso es lo que más nos gusta porque nos ha traído más cosas buenas. Entonces, si tú dices que es una cualidad pero a la vez un defecto, si es lo que más te gusta a ti es porque probablemente te haya traído muchas más cosas positivas y probablemente sea una cualidad más que un defecto. De pronto tiende a ser un defecto cuando se tergiversa esa cualidad. Cuando es en exceso, generalmente los excesos son dos polos eh, dañosísimos para nosotros, los excesos. Entonces, de pronto es una cualidad, pero cuando la llevas al exceso, tiende a ser un, un, un defecto. Entonces, mírala como cualidad y más bien evita que se convierta en defecto posteriormente. Pero si es lo que más te gusta de ti, igual. La, eh, es importante argumentar bien, de pronto Geraldine tiene un punto de vista similar, como esto me gusta mucho a mí, pero a la vez no me gusta por tal y tal cosa, entonces tratemos de evidenciar qué es eso positivo por lo cual realmente me, me encanta eso de mí mismo y si tiende a ser defecto seguramente es por excesos porque no logro identificar cómo manejarlo sin llegar a extremos entonces vámonos por ese punto ¿Listo? ¿Cómo lo podemos responder? Identificando los puntos positivos. Si es lo que más les gusta, es importante argumentarlo y tampoco lo van a venir a cambiar, ¿no? Ahora, algo también importante, haciendo énfasis en el trabajo. Yo a ustedes no les califico, eh, yo les califico mucho la argumentación y la reflexión sobre algo, pero yo no les califico si está bien o mal lo que responden. Por ejemplo, si ustedes responden que lo que más les gusta es su egocentrismo por X o Y motivo, eh, más allá de, o sea, yo no les califico, no, está mal que te guste tu egocentrismo, no, no, no les voy a calificar porque esto no es calificable, más bien les diría cómo deberías trabajar un poco más en ello. Pero yo trabajo es más la cuestión de argumentación. ¿Listo? En este tipo de trabajos muy personales, obviamente no voy a entrar a calificar su vida, ¿no? Para que lo tengan presente también. Listo. Vamos con la sexta pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta a los demás de ti? Evidenciemos si lo que más me gusta a mí de mí mismo es lo mismo que a los demás les gusta de mí. O son cosas diferentes. En muchas ocasiones nosotros tenemos un montón de cualidades que no identificamos. ¿Sí? no reconocemos, solo hasta que alguien nos la dice, como tú eres muy bueno en tal cosa, tú tienes habilidades para tal cosa, y uno no lo ha evidenciado anteriormente, ¿no? Entonces, bien, Diego, dices lo mismo, entonces mira que sí, hay más puntos positivos y definitivamente constituye una cualidad, Diego. Y ese tipo de cosas o esas preguntas que a veces se tienen, démonos cuenta que se van un poco resolviendo ¿no? cuando, cuando hacemos este tipo de trabajos y si los hacemos a conciencia los trabajos de inteligencia emocional van resolviendo un poquito no resolviendo nuestra vida pero sí aclarando muchas cosas de nuestra vida emocional y personal que de pronto veíamos nubladas. entonces por eso es importante hacer los trabajos a conciencia muy bien Listo, vamos con la séptima. En esta séptima, la pregunta es ¿cuál es tu estilo de aprendizaje? Entonces, quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes en este momento está viendo una materia llamada metodología de estudio y comunicación? ¿En la virtual? Ok, No. No. No, no la estamos viendo, listo. No hay problema. Seguramente no la, no la estamos viendo, ni no la hemos visto, porque acá somos estudiantes de homologación, ¿no? Entonces, no entonces seguramente no la tenemos que ver. Listo. ¿Qué ocurre? porque qué les hago esta pregunta? Porque resulta que en esta materia nosotros vemos este tema, los estilos de aprendizaje. Entonces, como no la vemos, vamos a hacer lo mismo que con lo de las inteligencias múltiples. Vamos a revisar cuáles son los estilos de aprendizaje. Van a encontrar de esta respuesta varias teorías. Eh, lo que yo les sugiero es que tengan en cuenta eh, la teoría principalmente mmm, de la neurolingüística que explica estilos de, tres estilos de aprendizaje, los cuales son, primero, el estilo de aprendizaje visual, segundo, el estilo de aprendizaje auditivo, y tercero, el estilo de aprendizaje kinestésico o sinestésico. Si alguno de ustedes ya ha escuchado esto antes y ya se identifica y sabe con cuál de estos estilos de aprendizaje tiene afinidad, genial, ya tiene su respuesta y también tiene su argumentación. Pero si hasta el momento no sabemos con cuál nos identificamos, es importante buscar en qué consisten. ¿Listo? Aquí, a grosso modo, a manera de resumen, les cuento. Eh, el estilo de aprendizaje visual se caracteriza por, eh, porque aprendemos y generalmente vemos el mundo o lo comprendemos de mejor manera a través de lo que vemos, de nuestros ojos. Entonces, los visuales tienden a ser personas ...que son muy organizadas porque les molesta la contaminación visual... ...y para ellos el desorden es contaminación visual. Son personas que les gusta aprender a través de colores, figuras, formas... ...todo este tipo de estímulos que llaman mucho la atención eh, visual principalmente. Eh, son personas que les gusta eh, crear gráficos para organizar la información... Eh, Diego dice que se identifica con ese muy bien Diego, eh, en cuanto a la ropa les doy características de la personalidad pero obviamente hay muchas más para que puedan buscar hay una página que se, es Lemon has que ellos explican como de manera muy práctica también se las voy a escribir por el chat eh, ahí explican como características de un estudiante visual, auditivo y kinestésico para que se basen en eso para responder a esta pregunta ya el auditivo eh, suele ser el estudiante que aprende mucho mejor a través de estímulos precisamente que escucha, auditivos. Entonces, les gustan mucho los podcasts, eh, suelen ser estudiantes que de pronto eh, interpretan algún tipo de instrumento musical, que les gusta la música, que tienen afinidad con ello, que logran identificar mm, diferentes instrumentos en, en un... En una canción, por ejemplo, son habilidades que, que tienen los auditivos que no tienen los demás. Les gusta y son buenos con la, toda la parte oral o verbal. Eh, suelen ser muy buenos argumentando de manera oral y también escuchando a los demás. ¿Listo? Lo auditivo, prima aquí. Y los kinestésicos o sinestésicos suelen ser personas que eh, se les dificulta eh, prestar atención a aprender únicamente por los canales visuales auditivos, entonces son personas que terminan aprendiendo por los otros sentidos, que, que quedan que es el, el, el, el olfato, el gusto y el tacto. Y como son sentidos que probablemente eh, en la educación colombiana y en general en los procesos educativos no se estimulan mucho, o se estimulan solamente en primaria y no en secundaria ni en la universidad, pues son personas que incluso llegan a sentir que se frustran un poco en procesos de aprendizaje porque sienten que necesitan hacerlo todo práctico para poder entender. Necesitan moverse para prestar atención o para concentrarse. Si alguno de ustedes en este momento no ha podido parar de mover este esfero, de mover la mano, de mover el pie, de comer algo mientras está en la clase, probablemente Probablemente puede que sea un estudiante sinestésico, si tiene dificultades para concentrarse eh, o de pequeño le dijeron que de pronto tenía el trastorno de, de atención hiperactividad o algo similar, pues puede identificarse con este, con este estilo de aprendizaje. Les sugiero que lo que les digo de manera general se los explico acá, pero les sugiero revisar más a fondo en esta página de Lemon House o en cualquier otra que encuentren estos tres estilos de aprendizaje para poder res dar respuesta a la séptima pregunta. Bien, este es un proceso exhaustivo de autoconocimiento. Si antes no nos identificábamos con un estilo de aprendizaje, con una inteligencia múltiple, en este trabajo lo vamos a tener que hacer. Bien. Eh, la octava pregunta es... Bien interesante, porque está relacionada con qué cambiarías de la vida o el mundo si pudieras. Entonces, aquí podríamos pensar en qué es lo que más nos disgusta del mundo, de la vida, de las personas, qué es lo que definitivamente erradicaríamos del mundo, si pudiéramos, ¿no? Alguien dirá el COVID, pues bueno, <risa> válido, o alguien dirá el maltrato animal, y ciertas actitudes de las personas, no sé, piensen en eso, que más les disgusta, les molesta, que no quieren volver a ver en la humanidad. Lo que les digo, no respuestas literales, la idea es, cambiaría esto por tal y tal motivo muy corto pero argumentado. El noveno punto, pregunta del 1 al 10 qué tan feliz te consideras. Esta pregunta también es, en esta pregunta es importante revisar el concepto de felicidad para cada uno. ¿No? Felicidad para Sebastián puede ser diferente de lo que significa felicidad para Nicole. Y acorde a ese concepto de felicidad, identifiquemos qué tan felices somos. Puede que para mí esta persona del 1 al 10 yo la veo siempre un 10 feliz, siempre porque tiene, para mí, esta persona una vida perfecta, tiene una familia perfecta, personas que la quieren, estudia, trabaja, tiene todo, no le falta nada, pero esta persona tiene otro concepto de felicidad diferente. Entonces, para cada uno, y acorde a su concepto propio de felicidad, identifique cuantificando del 1 al 10, ¿no? Y a pesar de, la, de que la pregunta no está eh, explícita, sí está implícita, ¿no? Y es, ¿por qué? No, no coloquen, me siento un 5% feliz y ya, sino por qué, no por qué, una argumentación pequeñita, hasta la pregunta número nueve. tenemos alguna inquietud, alguna duda, o ahí vamos resolviendo un poco las preguntas, o estamos en un caos mental emocional en este momento, <risa> ok Diego, gracias, ¿Listo? ¿Y los demás todo claro también? ¿Ninguna pregunta? Listo, muy bien, Geraldine. Gracias. Bien, entonces la décima pregunta es ¿Tienes claramente planificado proyecto de vida? Entonces, ¿qué es claramente planificado? Tengo objetivos, metas y tiempos establecidos para lo que quiero lograr. Tener claramente planificado nuestro proyecto de vida no solamente es decir, eh, sí, sí, yo tengo una carrera y me quiero graduar y punto. Tener un proyecto de vida es decir, Después de que estudié la carrera, ¿qué quiero o qué planeo hacer? ¿Con qué recursos? ¿En qué tiempos? ¿Con qué personas? Que también son recursos humanos. ¿En qué lugar? ¿Tenemos eso planeado o no tenemos ni idea de eso? Ahora, yo estoy poniendo un ejemplo y es la carrera, ¿no? Pero recordemos que nuestro proyecto ya vida no solamente está... Ligado con el ámbito profesional o académico, que es nuestra carrera, sino también está ligado con nuestra vida social, nuestra vida emocional, nuestra salud física. Tenemos muchos eh, proyectos en cuanto a eso, nuestra vida espiritual. Listo. La pregunta número 11. ¿Cuáles son tus mayores miedos y fantasías? Entonces, démonos cuenta que miedos es diferente a fantasías. Los miedos son temores y hablemoslo de la manera más abstracta posible. Entonces no es el miedo a las arañas, son miedos de pronto más vivenciales, más circunstanciales. Es decir, eh, es esa angustia profunda que usted siente... Si le llega a faltar algo o alguien, si llega a perder algo o alguien, ¿cuál es el mayor miedo? Entonces no nos enfoquemos ni nos limitemos a las fobias. Me da miedo las arañas, me da miedo las alturas. Lleguemos a términos más abstractos, ¿listo? Y finalmente, pues fantasías. Todos yo creo que fantaseamos con algo. ¿Cuáles son sus mayores fantasías? La pregunta número 12, en una, una, una sola palabra, esto sí es la respuesta literal, una sola palabra. Van a escribir su infancia con una palabra, con otra palabra su adolescencia, con otra su adultez y si alguien tiene más de 60 años, con otra su vejez. En términos de rangos de edad, dejemos la infancia más o menos hasta los eh, 13 años. La adolescencia llevemos la de los 14 a los 25 años, para que nos ubiquemos un poco más con la línea del tiempo de manera cronológica. La adultez desde los 26 hasta los 59 años y la vejez a partir de los 60 Entonces, si alguno de ustedes tiene, no sé, un ejemplo, 22 años, pues van a escribir con una palabra su infancia y con otra palabra su adolescencia. Si alguno tiene más de 60, con una palabra su infancia, con otra su adolescencia, con otra su adultez y con otras vejez. Es decir, por cada etapa vital van a, van a identificarla con una palabra. Imagínense escribir un montón de años con una sola palabra, es un, un, un esfuerzo también. Importante, rememorar un poquito qué es lo que hemos hecho en esos años y qué es lo que más nos ha marcado para ponerlo en una palabra. La pregunta número tres es, ¿en qué situaciones has actuado incorrectamente ética y moralmente hablando? Vuelvo al ejemplo de las mentiras. Entonces, recordemos, dependiendo si ustedes... Eh, consideran que la mentira es mala, es buena, porque lo ético y lo moral siempre está allí, en, en esa cuerda entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Un jale todo el tiempo. Ese es un ejemplo, ¿no? El otro ejemplo que les puse fue la fidelidad en una relación de pareja. Y hay muchas otras situaciones que quiero que piensen y que analicen cuando actuamos incorrectamente, todos hemos actuado incorrectamente, moral y éticamente hablando, al menos una vez en nuestra vida. ¿Listo? Ahora, no se limiten. Ética y moralmente hablando no es solamente eh, asesinar a alguien o robar o secuestrar. Ojo, ¿no? No, no, no se limiten a eso. Les puse otros ejemplos como los que anteriormente les, les comenté. Pregunta número 14. ¿Tienes claramente definidos tus gustos y preferencias? Esta pregunta está más relacionada al hecho de... Sé claramente qué elegir desde la cosa más básica como eh, helado de chocolate o mora, es un gusto una preferencia, hasta lo más complejo e importante y trascendental como eh, quieres trabajar y vivir en este país o en otro. ¿Tenemos eso clarísimo o nos cuesta un poquito identificar esos gustos y preferencias desde las más básicas porque a veces uno eh, le cuesta elegir la ropa que se va a poner en el día? Y, se, y si se da cuenta y va más allá de eso, a veces no le cuesta solamente eso, sino que toda su vida es una indecisión constante. Entonces, leamos esas preguntas en clave de reflexión, ¿no? no en clave literal. La pregunta número 15. ¿Cuál es tu postura sobre la vida y la muerte? Pensar sobre la vida y la muerte, no solamente pensar, eh, le tengo miedo a la muerte, y la vida me parece maravillosa, sino como, bueno, ¿y cuál es tu postura o pensamiento sobre el origen de la vida? ¿Qué piensas alrededor de temas tan abstractos también, como por ejemplo, eh, ¿qué ocurre cuando te mueres? Si crees finalmente en el alma, para dónde va, dónde se mueve, qué hace, si crees en alguna religión te basas en eso, pero si no, entonces, qué piensas de ello. Entonces, nos bueno, cuenta que no son cosas literales. Estas preguntas debemos responderlas de manera en que nos cueste responderlas. Entonces, ahorita hace un momento, eh, Geraldine decía: se me dificulta tal pregunta. Ese es el objetivo de estas preguntas, que se nos dificulte contestarla, que tengamos que pensar una y otra vez, incluso ahorita que nos vayamos a la cama pensando oiga, esa, esa pregunta aún no me la ha respondido y ya me voy a dormir. Que no nos quite el sueño, <risa> evidentemente, pero que sí nos deje como, como el término que, que veíamos en el texto rumiando un buen rato. ¿Listo? Y para finalizar, esta es la pregunta número 16. ¿Quién eres tú? ¿Listo? A partir de todo lo que respondieron, es como la pregunta de conclusión. ¿Quién es Diego? ¿Quién es Geraldine? ¿Quién es Nicole? ¿Quién es Sebastián? ¿Quién es usted? ¿Listo? Igual, no respuestas literales. Soy un estudiante de la virtual, claro. Esa es una respuesta literal. Vamos a una respuesta profunda de su ser. Miremos su personalidad, sus conductas, sus comportamientos, sus temperamentos. ¿Listo? Y ahí respondan quiénes son los tres. Finalmente, después de esta pregunta... Entonces, ya me gustaría que se respondieran nuevamente. Si su vida dependiera de su autoconocimiento, ¿se salvarían? Quiero que ya cada uno lo identifique. Si después de todas las preguntas dicen, sí, definitivamente me salvo, o, uy, no, creo que ya no me salvo, déjenlo allí para ustedes. ¿Listo? Muy privado. Muy privada esa respuesta. Listo. Entonces, eh, después de esto... Para finalizar, entonces les recuerdo estas mismas preguntas que incluso si quieren en este momento tomar la captura de pantalla a esta diapositiva con las 16 preguntas, la 16 es ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Por, para que por favor la tengan en cuenta, a partir de estas vamos a desarrollar el trabajo que está en este momento en Break the Space. ¿Listo? Y este mismo pantallazo, esta misma, este mismo slide está en Break the Space. Por si lo quieren revisar, está en, como un, un archivo adjunto de la actividad. ¿Listo? Está habilitado hasta el lunes 23 de agosto. Poder hacer un autorretrato físico y emocional. Primero, pues respondiendo a estas 16 preguntas. Un autorretrato físico. Tómense el tiempo. Eh, si quieren dibujar o si quieren diseñarse en algún programa, no hay ningún problema pero la idea es generar el autorretrato, es decir, que ustedes mismos, creándose físicamente, se atribuyan unas características físicas que cuando ustedes estén dibujando digan, no, me doy cuenta que eh, definitivamente no, no me gusta tal cosa, pero la voy a poner allí. Entonces, eh, no sé, tengo la frente muy grande, pero me voy a dibujar con la frente muy grande porque así soy yo. Eh, me gusta pero voy a dibujarlo porque así soy yo ese es el objetivo del autor Bien, o si diseñan o no vienen programas de diseño si conocen y demás eh, es identificar cómo se ven ustedes me escuchan ahí me escuchan me confirman por favor Listo, creo que ya volví. Ah, listo, perfecto, gracias. Entonces, lo más importante, lo que les decía, no es mirar si dibujan o no bonito, sino cómo ustedes se ven y esto de, de, de precisamente a partir del autoconocimiento, cómo se ven ante sus propios ojos, esto se va a ver reflejado en, en ese trabajo. Si quieren, que les digo? Dibujarse o eh, usar un programa de diseño, o como quieran, pero construir su autorretrato. Si ponen una foto, no es autorretrato, porque no lo están construyendo. Eh, si ponen una foto y la editan, para que parezca dibujo, eso es muy evidente, ¿no? Y se los digo por, por experiencia, por otros estudiantes que lo han hecho, entonces tómense el tiempo de, de hacerlo rápidamente y de dibujar. tal cual como se ven ustedes. Y si responder las argumentadas, pero muy cortas, eh, alrededor de su idea es que sea de cuerpo entero porque hay muchas cosas de nuestro físico que a veces no, no somos conscientes de ello o que de pronto nosotros nos dibujamos de una manera y le muestran a otra persona y la persona va a decir no, yo no te veo así, a pesar que es algo físico entonces creo que sería mucho más provechoso y constructivo si lo hacemos de cuerpo entero dibújense como ustedes se vean ¿listo? tal cual se vean eh, bueno, vence la actividad el lunes 23. Mm, y el último punto, cada una de las preguntas, es decir, las 16 preguntas, también para que, digamos, por esto también les sugiero cuerpo entero, porque cada una de estas 16 preguntas deben ir relacionadas a una parte de su cuerpo. Entonces, responden la pregunta muy corta, es decir, argumentada, pero corta, de la forma en que les decía anteriormente, y la relaciono con mis ojos porque mis ojos cu dan cuenta de tal cosa, ¿sí? O la relaciono con mi cabeza, imaginemos todas las partes que tiene nuestro cuerpo, tanto órganos, es decir, internos como partes externas. Uf, tenemos un montón con la piel, con nuestras venas, con nuestras eh, amígdalas, ¿sí? O sea, hay muchas, dentro del ojo hay muchas otras partes, entonces tratemos de identificar y de ser muy reflexivos en este ejercicio. Eh, y listo, creo que eso es todo. Eh, tienen hasta el lunes a las 11:59 59 de la noche. Eh, y por favor, me envían la entrega a ser en formato PDF o de imagen, que me queda mejor ver las imágenes de esta forma. Listo, eso es todo por el día de hoy. Los invito el día de mañana. Desde el área de bienestar universitario eh, se, les, eh, se crearon talleres de actualización. En su correo ya está el link. Mañana hay uno justo de diagramación. Entonces, que va a ser el área del um, programa de desarrollo, del de, programa de diseño gráfico digital. Entonces, si a alguno le interesa la diagramación, quiere aprender, quiere chismear un poquito sobre qué es eso, cómo se hace, los invitamos recuerden que de cada taller de actualización se está dando un certificado de asistencia, entonces pues qué mejor que puedan diligenciar el, eh, su asistencia para que se les pueda dar un certificado. ¿Listo? Eso es todo, entonces muy buena noche para todas, que estén muy bien, que descansen. Nos vemos dentro de ocho días, normal, como, como normalmente nos hemos visto, y me voy a quedar desde este momento hasta las 10 de la noche en este espacio eh, en, la, en tutoría. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Feliz noche para todos.